El 20 de julio del año en curso, en medio de un acto formal, fue juramentada la directiva del proyecto Dominicana Limpia en esta ciudad. De acuerdo con la vocera de la dirección municipal, están a la espera de que a nivel nacional inicie los trabajos a ejecutarse de forma simultánea. Hemos reclutado a los promotores, hemos eh, estado capacitando a los promotores del mismo proyecto Dominicana Limpia para cuando el mismo proyecto va la redundancia se lance a las calles totalmente, o sea, completamente, de que tengamos eh, a mano lo que es eh, la rutas y lo que vamos a hacer en realidad eh, es eh, concientizar a la población sobre el reciclaje y las divisiones de los mismos. Entonces estamos en, en espera de documentos y noticias eh, a nivel nacional, eh, por ellos es que nosotros nos estamos eligiendo eh, ahora mismo. ...explicó que que tenían pautada la primera actividad para el sábado próximo... ...la misma fue pospuesta debido al fenómeno climático, Isaac. Eh, bueno, eh, se han visto algunas eh, cuestiones climáticas... ...que eh, por motivo a eso se pospuso para el siguiente sábado... ...nosotros eh, tenemos casi todo listo... ...pero por pues las mismas cuestiones climáticas... ...tuvo que posponerse, pero nosotros... A nivel de ayuntamiento estamos preparados, ya listos para la misma actividad. Esperamos contar con todo el apoyo de la población. cordero NTN, su noticia de